Sí, es que alguien, creo que alguien me ha silenciado. <risa> vale, vale. Eh, bueno, lo primero que vamos a hacer ahora mismo es precisamente eso. Vamos a, a silenciar nuestros micrófonos. Si pulsáis en la pantalla, que posiblemente estará a mi cara ahora mismo, eh, y bajáis un poco abajo, vais a ver que hay unos botones, que uno de ellos es para desactivar el micrófono. Así los activamos todos menos yo y nos escuchamos perfecto con la mejor calidad. También hay otro botón, que es el tercero, donde está el de desactivar la cámara. Eh, varios operadores han recomendado entre ayer y hoy que gastemos, no gastemos excesivo ancho de banda, no en Extremadura, en España en general. Así que si queréis lo podéis activar porque esta formación va a tener una parte ahora en la que arranco yo, eh, que básicamente os voy a explicar cuatro conceptos teóricos, son cuatro exactos, y, y directamente después pasaremos a preguntas, dudas, propuestas que tengáis eh, en la que os podamos ayudar, porque para eso estamos, básicamente para para ayudar. Voy a ir compartiendo ya rápidamente mi pantalla y así no perdemos nada de tiempo que seguro que es muy valioso Ahí damos a permitir y bueno supongo que ya estáis viendo mi pantalla y mi pantalla concretamente pues es la el site inicial de, de Scolarium. Esta formación es sobre la plataforma Scolarium sobre conocer un poquillo más cómo poderla utilizar. Desde ayer la plataforma está abierta no únicamente a los centros escolarios es decir, que estaban dentro de este programa de Innovatet, sino que está abierta a todos los centros educativos no universitarios. Todos podéis entrar y todos la podéis utilizar como un recurso más de los muchos recursos que se están poniendo a disposición para que cada docente les dé forma, organice, coloque, como mejor quiera, pueda y, y desee para esta difícil situación para, para todos. La página, por si alguno no la recuerda o no la sabe, es escolarium.educarex.es. Lo más importante recordar es que escolarium lleva una e inicial que a menudo se olvida. Y, bueno, aún así, como hay un chat que estoy viendo aquí, pues, directamente os la pego ahí y ahí la tenéis localizada. Para acceder, pues, muy sencillo. Hay un botón aquí en color verde que pone entrar, lo pulsáis, y directamente, pues, os pide un usuario y una contraseña. Algo importante. Las contraseñas de Escolarium. Eh, bueno, hay alguien que no está viendo mi pantalla. Eh, pero el resto lo estáis viendo, ¿no? La pantalla. ¿Podéis confirmar que, está, que se está viendo la pantalla? Si ¿Sí es un problema sí. puntual Sí, sí, sí. Sí. Vale, sí. pues, bueno, Paloma, sí. pues. Busca ahí entre todas las ventanas que tengas abiertas, que confío que alguna, en alguna pared. Y, y bueno, lo primero que tenéis que saber es que a Escolario acceden no únicamente docentes. Es una plataforma educativa, es un, lo que se llama un entorno virtual. Y en estos entornos lo que buscan es la, trasladar lo que son las clases presenciales a un ecosistema digital esto implica pues, que también tengan acceso los alumnos, por supuesto. Pero no solo eso, también eh, las familias. La forma de acceder es usuario y contraseña. Pero el usuario y contraseña no es un usuario específico de Escolarium, sino que es el mismo exactamente que utilizáis para la plataforma Rayuela. Introducís vuestro usuario y contraseña de Rayuela y no debería haber ningún tipo de problema. Lo mismo para alumnos. Y lo mismo para docentes. De hecho, aquí veis que hay un botoncito que, pone bueno, olvidaste tu contraseña. Si le das a olvidaste, en vez de poderla recuperar, lo que te dice es que te pongas en contacto con Rayuela. Porque nosotros lo que hacemos es leer lo que hay allí y así pues os ahorráis tener que recordar una contraseña y un usuario nuevo, sino que se utiliza el mismo para esta plataforma, igual que también se utiliza para otras cosas de la, del ecosistema digital eh, extremeño. Os recomiendo alguno. Eh, tampoco es obligatorio, pero si tenéis, podéis abrir otra ventana de vuestro navegador y entrar en escolarium.educares.es, pues directamente podéis meter el usuario y la contraseña y así por las cosas que yo vaya explicando, pues las podéis ir replicando al mismo tiempo. Yo le voy a, le voy a ir dando a entrar. Va bastante bien ahora. Esta mañana la verdad que ha había algunos picos que ha costado un poco, pero la verdad que ahora mismo todo va bastante, bastante bien. Y una cosa eh, importante, si alguien tiene problemas con las contraseñas de, de Rayuela, pues comentarle que se ha abierto un nuevo canal de soporte para las mismas. Es una cuenta de correo electrónico. Eh, si tenéis un problema de que no podéis acceder, tenéis un problema de que a los alumnos no les sale algo, no abre, no, no se les abre, que hay que crear cuentas para los alumnos que a día de hoy no tienen creadas. Pues bueno, me han informado que se ha creado una cuenta de correo específica que yo voy, os voy a poner directamente aquí en el chat, y es para todo lo relacionado con las cuentas de Rayuela. Si tenéis algún problema con esto, la verdad que debe ser lo primero que deberíais buscar solucionar, porque sin acceso, pues no hay nada. ¿no? <risa> admitir. Bueno, Juan Pablo García Morales, creo que ha estado en las tres formaciones que hemos hecho hoy. <risa> Juan Pablo se llevará un premio si sí, aguanta <risa> todas las que nos quedan. Y. Y bueno, eh, directamente, pues, esto es Escolario. Acabamos de acceder a la plataforma. Eh, una de las, si conocéis otros entornos virtuales, la mayor característica que lo diferencia es que es muy sencillo. Es el primero que se pensó no únicamente para universidades, sino que bajara a secundaria y también que bajara a niveles de primaria. La mayoría de entornos virtuales cuando surgen tipo Moodle se piensan siempre en la universidad pero no en otro tipo de niveles y eso hace porque sean un poco más complejos. ¿no? Eh, aquí la verdad que lo que se busca es que sea lo más sencillo posible. Y esta pantalla que es el escritorio, pues es lo primero que encuentra un docente cuando accede. Que básicamente pues, tiene unos accesos directos y no mucho más. Es exactamente lo mismo que también encuentra una familia eh, o, lo, o lo mismo que encuentra también eh, un alumno cuando accede. La pantalla es prácticamente igual, es mm, absolutamente digamos, eh, idéntica. Lo único que cambia, pues, esta parte de aquí arriba, que son las diferentes funcionalidades, ¿no? Como veis, aquí eh, un usuario docente, que es este, tiene función, eh, la sección escritorio, mi cuaderno, contenido, mis grupos, mi centro, mis mensajes. Pues, si eres alumno o eres, doce, eh, o eres familia, esto cambia y hay menos funcionalidades. Conociendo las funcionalidades de un usuario docente, se conoce todo, porque el resto son usuarios capados <ríe> respecto a la función docente. Por ejemplo, por ejemplo un alumno, pues un alumno eh, solamente tendrá acceso a los libros que le comparte un profesor, mientras que un profesor tiene acceso pues, a un catálogo de libros que puede consultar y utilizar. Eh, un docente puede acceder a todas las notas de un grupo. Un alumno, pues solo a las suyas. ¿no? Todo bastante desde un punto de vista bastante coherente. ¿no? En esta pantalla hay dos cosas interesantes que tenéis que saber. Una es esta este botoncito que se estará iluminando ahora mismo en el medio de la pantalla. Hay muy, se supone que es un lapicero, pero mucha gente, entre los cuales me incluyo, vemos un clip de estos gordos. Y siempre que aparezca esto en escolarium significa que algo se puede editar, algo que se puede crear o cambiar. Si lo pulsáramos aquí, pues, básicamente nos explica que podemos mover todas estas pantallas de aquí del principio. Y dentro de estas pantallitas, que se llaman widgets, pues, mira, tenemos una que es la de documentos de interés. Aquí, por ejemplo, hemos puesto dos cosas bastante importantes. Una es el canal de Telegram de Escolarium. Si lo pulsamos, pues bueno, aquí está el botón para unirse al grupo. Tenéis que bajaros la aplicación de Telegram. Y digamos que es una de las medidas que se han creado no solamente para Escolarium, sino también para prácticamente toda especialidad, toda plataforma de la Junta de Extremadura todo nivel, eh, es para todo, se han creado canales de Telegram y la verdad que yo era muy escéptico con esta forma de comunicación tan síncrona y con tanta gente, pero hay que reconocer que está siendo un éxito y si no estáis dentro del canal de Escolarium, pues os lo recomiendo, porque las primeras noticias saltan siempre por ahí. Y lo otro que podéis ver es esta parte que hemos puesto, gestión COVID-Escolarium, que es un poco resumir pues todo lo que estamos enviando, Y ¿no? eh, que, que es importante que que se sepa. Lo primero, el soporte de Escolarium. Yo como he comentado, soy parte de un equipo de soporte, del equipo, el equipo de gestión del cambio, del proyecto Escolarium, el equipo Escocau y bueno, Escocau sigue funcionando por los canales habituales. El teléfono funciona, teníamos la suerte de tener teléfonos eh, que funcionan por internet, por lo cual ahora mismo eh, cada cual desde su casa... Pues está conectado, estamos conectados, cada cual de recasa. Y si no, pues tenemos el correo electrónico, es, cocao, arroba, .es. y si no, el Telegram. En el Telegram ya veis que en cuanto a la incidencia pasa de dos, tres mensajes, os mandamos al teléfono o al, o al email, como, debe ser otra, como no puede ser otra forma, ¿no? porque la idea es que sea dinámico y rápido. Luego, comunicados. Desde el día 13 eh, se mandó el primer comunicado, hemos enviado otro el día 14 y otro el día 16. Ahí la verdad que hay aspectos clave. Además, de muchos los contaré hoy, otros, no, otros son más para profundizar cada uno individualmente. Y ahí, pues, bueno, hacemos un poco un resumen de situación. Posiblemente mañana se lance otro comunicado. Aquí también se actualizará, además de subirse al Telegram, además de subirse a nuestro Twitter. Y luego la parte de formación. Eh, además de apuntarse a estas formaciones, que son así muy breves y muy directas, eh, es importante que conozcáis que tenemos videotutoriales y cursos online. Voy a abrir, por ejemplo, este, que es el videotutorial de iniciación. Están todos subidos a YouTube y, bueno, pues aquí veis que este tiene 25 videotutoriales y tiene, pues, todo lo que un docente debe saber y alguna cosa más, porque no todo, algunas cosas son más, más allá de la iniciación para conocer Escolarium y ser prácticamente un experto, ¿no? Como veis, eh, parecen muchos vídeos, pero mira, es que hay vídeos que tienen 38 segundos o otros que tienen 57 segundos, otros 47. El que más dura creo que es este, que son 207, Y es bastante interesante que lo veáis. Es el de diferencia entre perfiles porque de alguna forma explica lo que yo he dicho, ¿no? Que a veces nos está llegando la, la, la, la duda de que no sabéis exactamente de lo que, va, lo que va a ver un alumno cuando se conecte. Yo os digo yo que es lo mismo, excepto la famosa barra de herramientas, ¿no? Que cambian algunas opciones. Pues aquí directamente en este vídeo de dos minutos eh, lo podéis ver automáticamente cómo cambia. Pongo esto. Padre, madre, veis que desaparecen algunas funciones. Y como alumno, pues, también, veis. Cada vez, prácticamente son las mismas. Desaparece mi centro para que el alumno solo conozca a los que le dan clase. Y, bueno, y contenido cambia de nombre por asignaturas. Pero es, la funcionalidad es, es similar. Y, bueno, luego también, como podéis ver aquí debajo, tenemos eh, curso online, eh, cursos online. Si pulsamos en este, que es de iniciación, iniciación, pues aquí se abre el curso online. Es bastante sencillito, tiene un formato de libro digital escolarium y básicamente te explica las diferentes secciones que tiene un usuario con el perfil docente. Te va explicando de alguna forma los vídeos de una forma guionizada. ¿no? A veces los vídeos, esto de verse 25 vídeos un poco aquí a lo loco puede ser un poco frío. ¿no? Pues aquí, sin llegar a ser una conversación personal, pues eh, incluimos textos, información adicional para dar un poco... Más de información de contexto, todo desde un punto de vista de que sea rápido directo y que se aprenda lo más rápido posible. Y luego también tenemos videotutoriales de la herramienta de autor y curso de la herramienta de autor. escolarium permite, además de utilizar con di diferentes contenidos, crear los tuyos propios y suele ser algo que es la funcionalidad más aceptada por los docentes. Entonces, por eso la hemos puesto aquí en la parte de videotutorial y también en la parte de curso de formación. Tenemos el Twitter donde informamos, pero sobre todo donde se informa a día de hoy más y pronto el canal de Telegram. De hecho, Creo que no lo he puesto en el chat y lo voy a poner aquí directamente, porque si en alguno no estuvierais, alguien que metido, pues mira, podéis pulsar ahí y lo podéis ir metiendo porque la verdad que es una forma de estar al día eh, pues maravillosa. El siguiente aspecto que quería comentar hoy es la conexión con Google. Escolarium no surgió como una herramienta para la, la educación a distancia, pero la verdad que cada vez tiene más y más funcionalidades. Muchas de ellas nos apoyamos en herramientas como pueden ser las herramientas de Google, eh, como esta que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Estos sistemas de videoconferencia maravillosos que dispone el paquete Google for Education. Para eso es muy sencillo. Eh, aquí este, en este botón, el del muñequito, tenéis una opción que es ir a perfil. Si estáis entrando a la vez que yo vais a ver que aquí os aparecerá un banner de que todo se tiene que editar en Rayuela. A mí no me sale porque este usuario es ficticio. Yo no soy docente en activo en Extremadura. Entonces, este usuario es uno que yo... Eh, tengo creado para formaciones y, y demás. Y, y, bueno, y el botón de editar ahí me sale a vosotros, os saldrá mucho más limitado porque lo que os digo, todo se, todo se tiene que actualizar en Rayuela y en 24 horas se vuelca directamente a Escolari. Pero lo que sí que tenéis aquí en esta sección perfil es estos botones que yo también tengo. El de conectar con Google y el de conectar con Microsoft. Si pulsamos el de conectar con Google, mirad lo que ocurre. Bueno, primeramente me salen todas las cuentas de Google que tengo en este ordenador, que no son pocas. <risa> Selecciono la que quiero, que es esta, la de coordinación Y bueno, pues ahora, ahora digamos que Google me pregunta, que me dice que Scholarium quiere acceder a determinadas cosas de mi cuenta, como pueden ser eh, cosas que tenga creadas en Google Classroom, eh, mi calendario de eventos y algunos archivos de Google Drive. Pero digamos que no está accediendo a Escolarium como tal, aunque sea lo que pone aquí, está accediendo tu usuario de Escolarium. O sea, todo, absolutamente esto es privado y no se está compartiendo nada eh, con nadie, nada no, más que con nosotros mismos. Le damos a permitir. Y con esta operación tan sencilla, por pues, lo que ha ocurrido realmente es que nuestro usuario de Escolarium ha quedado vinculado a nuestro usuario de Google. Y de esa forma, pues erra, partes de Google. Se pueden utilizar en Escolarium y viceversa. La primera porque seguro que tenéis esa necesidad o por lo menos la idea de que no la descartáis en un futuro. Crear videoconferencias. Si nos fuéramos ahora mismo a mis grupos, yo aquí lo que tengo es únicamente un grupo de prueba. ¿ves? Si tuviera más grupos aparecerían en esta pestaña. También en Escolarium se sincronizan los grupos de alumnos de Rayuela, por lo cual directamente todos los grupos que ahí tengáis eh, allí Volcarán aquí y estarán ya volcados, de hecho. Pero si os fijáis aquí, en esta barrita de herramientas, el último botón, que es el que tiene un calendario y un más, eh, bastante intuitivo, <ríe> añadir evento de grupo, lo que permite es que a todo este grupo de alumnos crearles pues, un evento por videoconferencia. Lo pulsamos y simplemente pues seleccionamos la fecha. Vamos a hacerlo, por ejemplo, este viernes. Y lo vamos a hacer, venga, pues a las a las 10, hasta, pongo la fecha también de fin, hasta las 12, ¿no? por ejemplo. Y vamos a hacer que es repaso <risas> logaritmo neperiano, por ejemplo. <risas> aquí tengo un campo de descripción. Lo podría rellenar. Podría incluir incluso los temas que se van a tratar, el orden del día, organizar las dos horas en tiempo. Y aquí hay un botón muy chulo que es el de crear enlace por videoconferencia. Únicamente activándolo, le damos a crear. Y veis, bueno, veis que ha saltado directamente Escolarium a la sección Mi Cuaderno, a la parte de calendario. Eh, este calendario, como veis, tiene muchísimos eventos. Son de color verde, verde oscuro. Cuando pone eventos externos, quieren decir que son eventos que yo tengo a día de hoy en mi, en mi cuenta de Google. Y bueno, esto, eh, esto por directamente lo verían. Eh, mis alumnos también, para ellos aparecería ya marcado con los colores de dentro del grupo y demás. Y bueno, hemos dicho que va a ser el 20 a las a las 10, ¿no? De 10 a 12. El repaso del logaritmo de perianos. Pues nuestros alumnos únicamente tendrían que venir aquí a su calendario. Obviamente, pues el de dentro el vuestro no tendría tantos como el mío. Yo lo uso para muchas cosas del trabajo, por eso tiene tanta información. El vuestro estaría posiblemente más sencillo. Y en cuanto lo pulsen, pues automáticamente se les abre el calendario de Google, porque como ya está sincronizado. Y aquí pues, podéis ver dónde tenemos las diferentes formaciones. Incluso podéis comprobar como que ya se ha creado el enlace directo para la videoconferencia. Entonces, únicamente tendrían que entrar y pulsar. De hecho, les ha abierto desde aquí. repaso el volumen periano, píramo de bazo, pulsan en el botón y ya eh, entran de forma automática. Bueno, nos habíamos quedado en esta parte de sincronización de Google. Eran eh, de las cuatro cosas que, quería, que os quería contar. Esta era la segunda. Vamos a pasar ahora mismo ya a la tercera, que es la parte de contenido, ¿no? Porque seguro que es de mucho interés eh, tener, digamos, pues, contenidos para poder utilizar y compartir con nuestros alumnos. Bueno, como podéis ver, la, la sección de contenido en Escolarium se divide en dos partes, libros y actividades. Eh, prácticamente es lo mismo. Eh, ¿Por qué? Porque un libro en Escolarium, es un conjunto de actividades organizado en temas. Es decir, pues eso, eh, actividades sería como el, el átomo y libros, pues sería pues una molécula, ¿no? La organización de dichas actividades eh, en temas. Ahora estamos priorizando, por supuesto, que todos sean libros, porque, bueno, la parte de actividades es demasiado pequeña y casi que mejor estamos pidiendo, como quien dice, propuestas eh, algo más armadas, ¿no? Tenemos mis libros, catálogo, club de lectura y contenidos en abierto. La última pestaña es la más interesante. En ella encontramos todos los contenidos que se han desarrollado durante los últimos o tres años dentro del programa CREA, tanto los que ha creado directamente la Consejería de Educación, que son estos, los que vienen con una portada así muy bonita y diferente cada una, como los que han creado directamente docentes eh, en activo, eh, que digamos que, están, que lo hacen y, Directamente para sus alumnos. Los de los docentes los reconocéis porque tienen una portada similar, muy parecida a todos, esta que pone docentes crea. Y los de la consejería, pues aquí porque tienen una portada individual cada uno de ellos. Los podéis filtrar por nivel. De hecho, tenemos aquí el nivel. Por ejemplo, si yo quisiera buscar contenidos para primero de la ESO, pues mira, me salen. Pues todos estos que tenemos aquí. A su vez, desde el sábado, el segundo comunicado que enviamos, estamos pidiendo a todo docente de Extremadura que tenga contenidos y que los quiera poner a libre disposición, que nos lo diga, y volcarían automáticamente en esta pestaña de contenidos en abierto. Por ahora hemos recibido muchas peticiones y en cuanto podamos, que será en breve, eh, empezaremos a pasarlos aquí. O sea, que va a ser una pestaña viva donde cada día pues, habrá cosas nuevas, con suerte, no porque parece que hay muchas mucha, mucha predisposición. Si quisiéramos un contenido, pues no sé, el que queramos, por ejemplo, a ver, eh, los agentes secretos del relieve, y lo quisiéramos utilizar con nuestros alumnos, es tan sencillo como pasar el ratón por encima. Cuando pasamos el ratón por encima, encontramos dos cosas. Un ojo, esto es simplemente es para verlo, para echarle un vistazo, si lo queremos, nos gusta o no, o para llevárnoslo, ¿no? añadir, que sería añadir a nuestro perfil, para poderlo utilizar con alumnos. ¿no? Si le damos a añadir, lo que ocurre es esto, que se abre. ¿no? Entonces, directamente, pues, podemos ver el libro, el contenido. Pues, aquí está, tiene diferentes actividades, están organizadas por temas. Vale, María de Pilar, eh, Pilar pregunta que cómo se lo puedo compartir con alumnos. Perfecto, porque ahora va a ser el paso que vamos a ver ahora en, en cuestión de minutos. Y lo ve y ya está. Ahora, si salimos, vamos a ver que ha pasado algo más. No solamente ha sido esto. Si os fijáis, ahora en la pestaña mis libros, que no había nada hace escasos segundos, pues ahora ya está este libro. Este libro, digamos, que está en mis libros, que está en mi perfil, que está para que nosotros lo podamos utilizar en lo que queramos. Pero bueno, eh, ya conocemos dos de las pestañas de libros, pero faltarían otras dos, club de lectura y catálogo. En club de lectura no me voy a detener. Esto, básicamente, fue antes de que existiera Librarium. Entonces, pues se creó un pequeño club de lectura que a día de hoy ha quedado un poco testimonial, con primeras ediciones de algunas obras universales de nuestra literatura. Pero bueno, digamos que esta funcionalidad casi que mejor usar Librarium, la verdad, porque es más completo y tiene cosas más actuales. Y luego está la parte de catálogo. Aquí estamos recibiendo mucha, muchas dudas como la de, por ejemplo, Carlos Magro Ramos, que dice que los libros piden licencia. Efectivamente, en esta parte de catálogo, sobre todo lo que tenemos es todo lo referente al mercado editorial. El mercado editorial funciona por un modelo de pago. Son libros de pago. Entonces, eh, lo que hacen es generar licencias individuales. Eh, estamos en contacto con todas ellas, pero no nos han dado ninguna respuesta 100% oficial. Eh, la intención es que sí, que van a haber códigos, pero a día de hoy no nos lo están dando. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Pues vamos a convocarles mañana a una reunión, y que asistan por videoconferencia y que nos digan qué va a ocurrir porque nosotros tenemos a muchísimos docentes preguntando y les tenemos que dar obviamente una respuesta. De hecho, si le dais al mismo botón de más, lo que ocurre es eso, ¿no? que en lugar de abrirse, como ha pasado con los contenidos en abierto, aparece esta pantallita que básicamente te pide pues, un código de acceso. Estamos un poco a la espera de que nos faciliten sus códigos de acceso, que nos digan cómo lo van a hacer. Estamos viendo lo que se está haciendo en otras comunidades, que por ejemplo a los clientes en papel se les está dando acceso digital ahora para durante este tiempo. Pero bueno, eh, está en su tejado como quien dice, pero vamos a hacer todo lo posible por subir a ese tejado y preguntarles qué está pasando. Y confiamos mañana eh, tener una respuesta sobre ese tema porque hay muchas preguntas, la ¿no verdad, y da mucha rabia que te pregunten y no puedes responder, pero bueno, cuando no depende la respuesta de uno es más, más complicado. Lo que alguien escribe? Ah, a me del el pilar. Sí, ojalá que funcione en la reunión. Es que, bueno, da, da, da rabia, ¿no? Porque dicen que todo sí, pero luego no hay pasos y a, a ver si los hay. Yo con, quiero pensar que no es por mala intención, sino porque hay mucho obvio y todos estamos agobiados y a ver si mañana desbloqueamos un poquito. Y bueno, antes de pasar a cómo compartir, por ejemplo, este libro con mis alumnos, vamos a hacer una cosa muy, muy rápida. Es presentaros la herramienta de autor de Escolarium. Ah, miren, bueno, ¿cómo se eliminan los libros de mis libros? Una vez añadidos. Buena pregunta, José. Pues mira, eh, ¿recuerdas lo del lápiz clip? Que Gente como yo vemos un clip y otra gente ve un lápiz. Bueno, se supone que es un lápiz. <risa> ¿Vale? Si lo pulsas, pues mira, aquí automáticamente te aparece la X y te lo cargas, ¿vale? Eso sí es así de sencillo. Y bueno, luego lo que vamos a ver de una forma muy rápida es la herramienta de autor de escolario. Ya os he, ya os he dicho que para eso hay un curso, para eso hay vídeos específicos, pero sobre todo os quiero eh, algo muy útil para estos momentos en los que estamos atravesando todos. Por ejemplo, eh, pulsar, pulsando este botón, me pone nuevo libro, digamos que activamos la parte de edición de libros digitales de escolario. Vamos a poner un, como ejemplo un libro portfolio de recursos, porque. Porque lo que estoy seguro que se está pasando, se puede poner asignatura, curso, descripción, y si no se quiere, no hace falta. Lo que sí que creo que, bueno, creo, es que me consta que os está ocurriendo, es que tenéis mucha, mucha información, pero nos cuesta, digamos, aglutinarla. ¿no? Eh, suele ser difícil eh, a menudo, por ejemplo, transmitir eh, un, algo tan sencillo como un link de un vídeo a un alumno de forma ordenada. Porque cuando estamos en clase es muy fácil. Lo copias en la pizarra, o le pasas un papel para que lo escriba y lo transmita, pero ahora estamos todos a distancia. Y que dice un link, un link por sí solo, pues, muchas veces tampoco hace, hace mucho. Pero si queremos pasar un PDF por un lado, un link por el otro, una, un enlace a un vídeo eh, y demás, pues, al final, eh, una cosa muy útil que podéis hacer en Escolarium es utilizarlo como un contenedor de recursos. ¿no? Lo, que yo he, lo que yo he llamado libro porfolio de recursos. Pero, fijáis, simplemente dando ese botón, se ha creado un libro y yo muy rápidamente he estado aquí pulsando, me habéis visto, dándole a la X y borrando cosas. Porque por defecto te crea unas cuantas actividades pues, para que no lo veas vacío completamente que casi que, casi que asustaría. ¿no? Sino que directamente tenga algo de contenido. ¿no? Entonces, pues, ya habríamos creado nuestro libro. De hecho, mira, si damos atrás, aquí a la X, podéis ver que el libro está creado, eh? el libro por folio de recursos. Y lo he creado yo, que es Coordinaciones Cocao. Aquí y lo decís vosotros, aquí aparecerá vuestro nombre. Y directamente, pero, claro, el libro de hoy no tiene nada, ¿no? Pero veis que tiene diferentes opciones para creación. Crear tema, que son estos contenedores, esta especie de carpeta de actividades y añadir actividad. Si pulsamos en añadir actividad, pues, directamente, aquí tenéis un combo que es el de tipo de actividad. En actividad Blink estaría todo lo que estáis imaginando cuando pensáis en un libro digital. Es decir, actividades de rellenar espacios, de unir verdadero o falso, etcétera, etcétera. Todas las que os imaginéis. Eh, pero, bueno, este sí que es cierto que necesitaría, aunque es muy intuitivo, profundizar en detalle. Pero eh, hay otras cosas que no. <ríe> Por ejemplo, archivo. ¿Cuántos PDFs, cuántos words <ríe> que tenéis os gustaría tener de forma organizada y centralizada? Pues, aquí, mirad cuántos tipos de archivo podéis subir. Prácticamente todos. Entonces, los podéis ir subiendo aquí como actividades y se van quedando organizaditos. Pero no solo archivos, también pueden ser enlaces, ¿no? Por ejemplo. Y ahora mismo os he dicho que había pues, una, unos vídeos pues, muy chulos que sería interesante que los pudierais conocer. Porque si quiero que conozcáis este vídeo, me copio la URL Uy, perdón. y aquí pongo vídeo, diferencia entre perfiles. Lo pego aquí y no todo lo demás, que está muy bien si se rellena, pero tampoco es necesario. Automáticamente pues, ya estaría. Ya tengo aquí el vídeo pues, puesto. También tenemos un plugin, por ejemplo, pues de Wikipedia. Quiero, por ejemplo, quiero ver acueducto romano. Al dar aquí a buscar, me está buscando directamente en Wikipedia. Estas son todo páginas de Wikipedia que responden a la búsqueda que yo he puesto, que es acueducto romano. Si quisiera esta, directamente lo pongo y ya está. De esta forma ya tendría dos enlaces, pues, útiles que puedo utilizar. El vídeo automáticamente se me abre aquí sin necesidad de saltar a YouTube. Y la página de acueducto romano, pues, es la página de Wikipedia que directamente me lleva a ella. Bueno, realmente es una página como de índice, ¿no? De diferentes acueductos que se pueden buscar. Y así un poco con todo, con los PDFs y demás. Lo mismo, pues, con otro tipo de actividades más sencillas imposible, que no necesitáis aprender nada para poder hacerlas, como puede ser archivo entregable. Esto simplemente creamos entrega de práctica. Y le damos a OK. ¿Y qué se me ha creado? Primeramente aquí una actividad, como estáis viendo. Y cierro el modo edición. Mirad qué sencillo. Pulso en la entrega de práctica y lo que me aparece es esto. Una pantalla para subir archivo. Una de las cosas buenas que tiene esta herramienta de autor es que aunque lo estéis creando como docentes, siempre lo podéis ver como lo vería un alumno. Este es un ejemplo de cómo lo vería el alumno. Si creéis una práctica de lo que sea, o sea, por ejemplo, tenéis que hacer una redacción y subirme el archivo Word, pues automáticamente ellos se meten aquí, lo suben y se os queda todo integradito dentro del mismo libro de recursos sin necesidad de pasarles... Unas cosas por un lado, otras cosas por el otro. Porque aquí quedaría todo 100% integrado. Si usáis, por ejemplo, Google Drive, que estoy seguro que muchos usáis Google Drive, podéis poner enlace directamente a vuestro Google Drive. Y así, de alguna forma, lo organizáis un poco mejor. ¿no? Porque todo estaría en temas, estaría, podéis pues, crear más temas y, y demás. Luego, además, tenéis, mira, este botoncito, que esto aparece en las actividades que tienen corrección, porque estos links no dejan de ser archivos positivos, ¿no? Que te metes, ves el vídeo, te metes, ves la página. Pero esto, por ejemplo, es una entrega. Entonces, una entrega Muchas gracias, tiene una fecha de entrega. Si lo pulsáis, mirad, podéis poner a qué alumnos se lo queréis enviar. No tenéis por qué enviárselo a todos, lo podéis enviar a un grupo entero o se lo podéis enviar solamente aparte de él, a uno, a otro, por si queréis hacer un seguimiento más individualizado. Le ponéis el título, lo podéis detallar un poco más incluso, y le ponéis una fecha límite. Esto, automáticamente, la fecha que le pongáis se vuelca directamente en vuestro en vuestro calendario y en el calendario de los alumnos y ya les vendrá y les saldrá, ¿vale? ¿Sole Fernández, cuando puedas nos explicas la organización por grupos. Pues, perfecto, porque justo es lo que toca. Y <ríe> vale. no, no, no es broma, ¿eh? es absolutamente verdad. Una cosa que pido que os quedéis aquí con la copla es en la parte de libros, en la parte de mis libros, ¿no? Que veáis qué tenemos en mis libros y qué tenemos en el resto para que veáis que aquí tenéis que desarrollar, como quien dice, un sentimiento de pertenencia. Esto es lo vuestro. ¿Y qué es exactamente que sea lo vuestro? Que si veis por ejemplo ahora mis grupos, bueno aquí, importante, si alguno lo está viendo ahora mismo en su propio perfil, aquí le deberían salir en esta barrita azul todos sus grupos separados por pestañas y aquí pues todos los alumnos del mismo. Puede haber un, hay una incidencia que es bastante habitual, que os falten alumnos. Si os faltan alumnos es porque su usuario no está activo en Rayola todavía. Y muchos diréis, pero ¿cómo no va a estar activo si está creado? Yo lo he visto creado en Rayuela. Incluso yo soy hasta administrador, soy coordinador TIC, es que lo he visto creado. Porque en Rayuela no se activa un usuario hasta el momento que entra la primera vez. Entonces, no tenéis que, pedir a, no tenéis que, hacer, no tenéis que crear únicamente las cuentas, sino a su vez pedir a vuestros alumnos que accedan al menos una vez en Rayuela. A Teresa de Vicente le dice, a mí me salen alumnos que no son los míos. Eso no puede ser. <ríe> Eso es que hay algún tipo de error o que a lo mejor los tutorizas. ¿No tienes alguna tutoría con ellos o algo similar? Porque a veces eh, nos choca y no somos conscientes de que a lo mejor sí que tenemos alguna tutoría o algo similar con ellos. Y si no, pues nos pones un un ticket directamente, o nos puede poner un correo o, o nos llama directamente. Estamos hasta las 7, ¿no? por ejemplo, y directamente lo tratamos. Aunque sea, son cosas más, más concretas. Vale, dice, yo tengo dos grupos, pero solo no aparece el grupo del que soy tutor. Esa información, pues claro, ahí está el tema, Carlos, todo está en Rayuela, así que habría que darle una vuelta a la configuración que tengáis puesta en Rayuela. También os digo, todo lo que cambies en Rayuela no se ve automáticamente reflejado en Escolarium, sino que hay que esperar a las 7, las 8 de la mañana del día siguiente. Así que, bueno, todos los que tengáis ese tipo de casos, si queréis primeramente remitírnoslos yo os pongo el correo y... Le echamos un ojo por si pues, acaso, pero posiblemente el protocolo habitual va a ser que se dé una vuelta a lo que tenéis en, en Rayuela. Que bueno, eso la verdad que por suerte es bastante, bastante rápido. Y bueno, volviendo a la parte de contenido. A ver, hemos visto que hay contenidos muy chulos Hay en la parte de contenidos abiertos, algunos que podemos crear, algunos que con suerte nos darán códigos para poder utilizar, pero yo lo que quiero es que mis alumnos los usen. Pues bueno, eh, lo que tendríamos que hacer es buscar el grupo concreto. Yo, eso es mía, eh, Marti Jimena, si no te salen los alumnos. Y si sí, los grupos, es decir, te salen las pestañitas, pero no te sale nadie debajo, supongo, eh, los alumnos tienen que entrar al menos una vez en radio. Pero en el caso no aparece uno y no he hecho nada para borrarlos. Bueno, yo creo que todas las, todo lo que estoy comentando son problemas bastante habituales que tienen su solución. Eh, lo mejor es que pongáis en el, el, ahí al correo, pero sobre todo poner una captura, hacer una captura de pantalla y decir, mirar cómo me salen los grupos y me deberían salir más, me deberían salir menos... Y tratamos cada caso porque con un poco de suerte lo podemos hacer esta tarde. Entonces, ya mañana por la mañana, pues, lo tenéis activado. Eh, que es que, cuando nosotros leamos la parte de Rayuela. Y, bueno, y la parte importante que falta, la parte de contenido. A ver, yo quiero compartir con mis alumnos. Esto es un grupo de prueba. Y quiero compartir con ellos el, el contenido. Sí, lo que dice José. Jesús suelen ser el problema de configuración? Rayuela tampoco es todo lo intuitivo que debería ser. Por lo cual, ahí estamos también para ayudar. Pero sí, la verdad que a veces es dar un botón en Rayuela y ya está, ¿no? Es lo, lo bueno. Bueno, eh, si quisiéramos que todo este grupo de alumnos que yo tengo, que únicamente son cinco, los que fueran, da igual el número, eh, utilizaran contenido, pues es tan sencillo como dar aquí al botón de asignar. Si os fijáis, Escolario me deja asignar una serie de contenidos, solo dos. Uno que es libro de porfolio de recursos y otro que se llama los agentes secretos del relieve. Si os acordáis, de hace un momento, son los libros que tengo en mis libros. Todo lo que yo quiera utilizar, que esté, por ejemplo, en contenidos abiertos o que lo quiera yo crear, tiene que pasar por mis libros. Si quiero utilizar otro contenido de contenidos abiertos, tendría que ir a buscarlo a esa pestaña, le doy al más, me lo llevo a mis libros y ya desde ese momento ya aparecería para poderlo compartir con un grupo. Selecciono, por ejemplo, este de los agentes secretos del relieve y le doy a OK. Con esta sencilla operación, los alumnos ya pueden acceder a escolarium.educares.es y cuando metan sus credenciales, entrarán en escolarium y ahí estará el libro. por completo y todo. Y ya lo podrán utilizar sin problema. Si quiero que utilicen también mi, mi libro de recursos, pues también se lo pongo aquí directamente. Aquí estaría, libro portfolio de recursos. Y de esta forma, pues todos los alumnos ya tienen acceso a ese contenido. De una forma, pues, como podéis ver, bastante, bastante sencilla. Luego, a su vez, a nivel de grupo tenemos una serie de herramientas que son bastante útiles a día de hoy, con la situación que tenemos. El foro. Funciona como todo tipo de foro. Aquí podéis ver que hay una serie de hilos que yo los he creado esta mañana. Pero, bueno, la verdad que se pueden borrar directamente. <ríe> y ya está. ¿no? Eh, si os fijáis, es el mismo botón del clip, del lavicero, lo que aquí podéis encontrar. Y automáticamente, pues, bueno, tenéis dos opciones. Una que es crear tema y otra que es crear hilo. Un tema es un conjunto de hilos. Y directamente, pues, podéis venir aquí y decir, vamos a crear un hilo. Bienvenidos. Y le pones a los alumnos, hola, <risa> eh, confirmadme que me leéis respondiendo a este mensaje. Entonces, pues directamente aquí los alumnos pues podrían automáticamente, respondiendo al botón responder, podrían responder a los, a los hilos que va creando el docente. Se pueden crear también bloques por tema. Tema 1, vas poniendo diferentes hilos según los temas que se estén tratando y automáticamente pues allí se, se trata, digamos, todo, ¿no? Y, bueno, hay una opción, esta es nueva, que se llama permitir a los alumnos crear hilos. Por defecto no se permite a los alumnos crear hilos, pero si se quiere, pues se puede hacer. Eh, por defecto no se deja para que no sea un caos, ¿no? Luego la moderación del docente, pero si quisierais, por ejemplo, porque hacéis una actividad, pues, cada alumno tiene que dar un hilo sobre un tema y que los compañeros respondan y demás, activando simplemente esto, ya ellos podrían hacerlo sin ningún tipo de problema. Y ya lo último que ya comento, la parte de calificaciones. Todos los contenidos que tengáis pues se entenderán una serie de actividades. En muchos casos, por ejemplo, las que se utilizan creando, creadas con la herramienta Autor de Escolarium, son, son directamente algunas autocorregibles. Si entréis en la parte de calificaciones, por ejemplo, pues aquí iréis viendo cómo van volcando las calificaciones. Yo, como acabo de poner el libro, pues veis que está todo vacío. Pero bueno, en cuanto prueba 1, prueba 2, prueba 3, se vayan metiendo y haciendo sus actividades, si son autocorregibles, se me vuelca automáticamente la nota. ¿Ves? Esto está por temas. Si lo voy desplegando, pues aparecen las actividades que tiene cada uno de los temas. Y luego no solo eso, habrá muchas actividades que el docente tendrá que corregir. Por ejemplo, la actividad de entregar algo. ¿no? Si se entregar un PDF y tal, eso no se va a corregir de forma automática. Eso el profesor lo ve, lo evalúa luego pone la nota. Pues nada, que tenéis un botoncito muy apañado de editar notas y directamente la ponéis. Siempre podréis editar la nota eh, que queráis. Incluso las autocorregibles también se pueden editar para subir, bajar, acorde a lo que el docente considere. El docente siempre manda, ¿no? <ríe> por decirlo de, de alguna forma. Y bueno, por mi parte nada más. Son y 12 Yo la verdad que tengo tiempo eh, y queda tiempo además de lo que estaba convocado para esta... Eh, formación, así que pues el objetivo yo creo que ahora, que estaría bastante bien ya que veo que por el chat ha habido alguna que otra pregunta y demás, es que directamente bueno, somos muchos, somos 36 así que yo creo que a lo mejor incluso más fácil es que directamente a través del chat vayáis poniendo preguntas y yo pues las voy respondiendo y siempre que pueda pues con ratón y pantalla, que es más intuitivo así que ahí tenéis el chat y podéis un poco responder, escribir y preguntar lo que queráis, que para eso estamos, para ayudar a ver, si en lugar de compartir libros quiero compartir solo una actividad con un grupo de alumnos, vale, lo que permite Scholarium es compartir libros. Entonces, pues directamente, hombre, yo lo que te recomiendo es un poco lo que hemos dicho antes, quedarte un libro por folio y ahí pues vas compartiendo por pues, las diferentes actividades. Una sola como tal no podría ser. Pero bueno, también se puede crear un libro que, se, que tenga una sola actividad. Sería el, el camino. Y otra cosa interesante que se me ha olvidado antes comentar es que, por ejemplo, imaginad que tenéis Diferentes temas. El 2, por ejemplo. Eh, y aquí tenéis unas actividades que todavía no queréis que los alumnos las vean, porque esto lo vais creando y en el momento que lo vais creando, se va compartiendo. Sí. O sea, si hay un alumno conectado y vosotros os creáis ahora mismo, ponéis un nuevo link, creáis una nueva actividad, creáis lo que sea, automáticamente el alumno lo ve. Tenéis unas opciones aquí, por ejemplo, que es solo visible para el docente. Si activáis eso, se pone una P delante y eso quiere decir que los alumnos todavía no lo pueden ver. También vale para actividades. Por ejemplo, si esta entrega de práctica todavía no la queréis poner visible, aparece el solo visible para el docente. Aquí también aparece. Entonces, la activáis y automáticamente pues, se pone la P y solo lo veis vosotros. ¿Por qué esto es útil? Para el momento que estéis creando algo, pues siempre es bueno que le pongáis la P y el momento que ya, ya hayáis terminado, decís, venga, ya se lo lanzo. Vale, Carmen Vera, ¿puedes repetir cómo conectar con las herramientas de Google? Eh, sí, claro, vamos a ello. Es muy, muy, muy sencillo. Y, y de hecho, os voy a enseñar aprovechando eso, os voy a enseñar la diferencia que ocurre, que es bastante sutil, pero es muy importante. Antes, como os he dicho, si, quería, si, si, si quisiéramos crear una videoconferencia con nuestros alumnos, es tan sencillo como venirnos aquí y darle al botón de añadir evento de grupo. Ponemos la fecha, el título, y luego aquí, este botón, ¿veis? Crear enlace para videoconferencia. Y ya se crearía la videoconferencia usando la tecnología Google. Pero, ¿qué ocurre si me cuenta? No está conectada. Aquí veis que está el botón, el de desconectar de Google. ¿no? De desconectarme. Y ahora el botón es el de conectar. La, a, tu respuesta, a la respuesta a tu pregunta, Carmen, sería, ¿cómo conectar con Google? Pues, básicamente, te vienes aquí al muñequito, le das ir a perfil y directamente le das conectar con Google. Y automáticamente ya se conecta. De hecho, ahora, ¿qué es lo que ocurre? que Como yo me he desconectado de Google, en el momento que le da el botón, ha desaparecido lo de la videoconferencia. Porque no estoy conectado con Google. <risa> Pero si ahora, por ejemplo, voy otra vez, y me conecto, selecciono la cuenta que quiero, que es esta, en mi caso. <ríe> Le doy a permitir. Ah, sabemos que estamos conectados porque aquí pone desconectar. <ríe> vale, si pusiera conectar, no estamos conectados. Y cuando doy a mis grupos y voy a crear la videoconferencia, pues, ahora vuelve a aparecer el enlace. Importante, no solo <coughs> es útil para alumnos. Eh, yo, como mis usuarios de prueba, Aquí no me aparece un botón que a vosotros sí os tiene que aparecer, que es el de ver padres. Si lo pulsáis, lo que aparece es que los alumnos desaparecen y aparecen las fotos de los padres. Si pulsáis ese botón y mientras que tengáis aquí los padres en pantalla le dais a este, estáis creando una videoconferencia con los padres. Pero no solo eso, también podéis crear una videoconferencia con vuestros compañeros de centro. Aquí tenéis el mismo botón, el de añadir evento. Y si lo pulsáis aquí y creéis aquí esto, este evento, le llegaría a vuestro claustro. Entonces, directamente con vuestro claustro, podríais hacer una videoconferencia para lo que necesitéis y todo con la parte de, de Google. Eh, una cosa importante que ha surgido esta mañana, no es necesario, eh, solo es necesario que tenga sincronizado la cuenta el docente, no hace falta que lo tengan sincronizado los alumnos porque automáticamente se les abre el calendario de Google y ya les sale el botón para abrir la videoconferencia. O sea, que no, no sería necesario. Sí que es cierto que es muy posible que necesiten algún tipo de cuenta de Google o una cuenta de correo en general para poder acceder porque Hangout no te permite entrar si no tienes alguna cuenta de correo, sea la que sea. Porque yo creo que hoy, por ejemplo, estamos aquí gente conectado, conectados con alguna cuenta de Hotmail, por ejemplo. Muy bien, ¿tenéis a, alguna pregunta más? ¿Todo claro? <ríe> ah, perfecto. María José Martín, vamos allá. Vale. Si la primera vez que lo usan dan a finalizar sin hacer todas las actividades y a continuación han hecho muchas más actividades, ¿hay opción de, elim de eliminar la calificación de una actividad específica? Eh, eh, eh, de una actividad. Eh, sí, claro. Bueno, lo que puedes hacer, a ver, que para eso me voy a cambiar de plataforma. <ríe> voy a entrar con otro usuario para enseñarte un libro que tenga más chicha. Por ejemplo, voy a entrar con un usuario que yo utilizo para tutorizar cursos. Y, de hecho, me puedes algún tipo de calificación ya. Este es un curso de tutorizando ¿no? sobre propiedad intelectual, lo utilizo a través de la plataforma Escolarium. Y mirad, veis, aquí veis que hay algunos docentes que ya han hecho algo. no Pues directamente, mira, yo voy a enseñar cómo lo hacen, cómo se corrige, por ejemplo, lo que ellos hacen. Eh, yo puedo entrar, por ejemplo, a esta actividad que es autocorregible y me ha sacado un 10. no me ha sacado un 10 porque solamente tenía una actividad que era esta y la ha he hecho perfectamente. Ha unido todo correctamente Juan Manuel García Molina. Y aquí tengo un botón. Fijáis que es repetir actividad. Si yo quisiera que el alumno la repitiera, eh, lo haría así. Lo borraría directamente y diría repetir. Entonces, eso se quedaría a cero para, para él. Entonces, directamente lo que tendría, lo voy a pulsar para que no tenga que volver a hacer. Que lo ha hecho bien, además. Pero directamente lo que tendría que es volver a hacerlo. Únicamente. Y se le quedaría la nota limpita como para volver a empezar. Pero si yo lo que quiero es cambiar, por ejemplo, una nota, tengo hasta diferentes opciones. ¿Veis? Tengo aquí este botón por aquí fuera. Si yo pulso... Eh, Juan Manuel, quiero bajarle la nota, por ejemplo, al 9, directamente haciendo esto, ya se lo habría bajado. ¿no? Pero tengo más opciones donde puedo cambiar esto. Uy, 19. <ríe> tengo más lugares donde, donde puedo cambiar esto. Si entro, por ejemplo, como he, como he estado antes, aquí dentro, aquí tengo la nota global, que es el mismo lugar donde podría cambiarle la nota. Y también se la puedo cambiar aquí, directamente. Esta semana le puedo poner aquí en 9, en un comentario. Esta actividad solamente tiene, eh, de acuerdo solo tiene esta pantalla, por lo cual no hace media. Pero voy a buscar alguna que sí haga media. Por ejemplo, esta. Mira, si os fijáis aquí, él ha hecho un test, creo que esta es sencilla, no 4. Bueno, ha hecho diferentes actividades y mirad si os fijáis hay diferentes formas para poderlo evaluar como estos son preguntas de respuesta abierta utilizar una p una p de profesor una p de pendiente yo para puntuar desde aquí y poner una nota incluso puedo poner un comentario que le llega directamente como un mensaje y él me lo, me lo lee esto la verdad que parece más es más complicado de explicar que de hacer la verdad porque cuando vayáis haciendo si vais haciendo vuestros propios vuestro contenidos veréis que es bastante intuitivo ¿eh? por ejemplo esto. esto es una pregunta ¿Consideras que los derechos de los autores han sido infringidos en más noticias? El de sí, creo que sí. algo bueno, me parece bien lo que has hecho. Le pongo la nota. Ok. ¿Veis? Y ya va calculando incluso la nota total. Bueno, un 1, porque falta todo esto por puntuar. ¿no? Y sobre 10. estos son dos 2. Porque como son dos, como son dos pantallas, la cual tiene la nota, hace la media entre ambas. y A ver. Creo que tenemos más preguntas. ¿Cuál es el botón de la videoconferencia? Que estaba tratando y no lo vi. Es muy sencillo. El botón de, más que el botón de videoconferencia, es el botón de crear evento, que es este. ¿Vale? Que lo veis ahí, que tiene un calendario y un más. Que aparece, por ejemplo, aquí. Que aparece también, por ejemplo, aquí en mi centro. ¿No? Para poder crear eventos de centro o eventos de grupo. Y en todas las pantallas de creación de evento aparece, en la parte de abajo, crear enlace de videoconferencia. Solo aparece esto y tenéis la cuenta vinculada con Google. Vale. Voy repetir cómo se hace la visión? con compañeros. Ah, vale, pues mira, la video, la video con compañeros sería esto. Le vas a mi centro. Aquí están todos. ¿no? Los podéis ver aquí. Esto es un centro... Yo estoy ahora mismo en la cepa abril. Me he metido. si hay alguien de la cepa abril, estos son sus compañeros. Y, y directamente, pues, le damos a añadir evento. Pues aquí ya se crea. De hasta quitarlo de todo el día para poner horas, se pone un título, una descripción y con crear el enlace para videoconferencia Esto ya vuelca en el calendario y todos tendrían el botoncito en el calendario para Entrar ¿Puede incluir a los alumnos? solo se puede invitar a través del correo electrónico? Mm, bueno eh, Las es no <ríe> Lo primero, eso es, supongo que cuando dices invitar a los alumnos es para crear un, un, un grupo ¿No? Es para crear un grupo a lo mejor no es necesario que creáis grupos, porque ya vais a tener todos vuestros grupos de Rayuela aquí. Lo ideal es que todo en Rayuela sea correcto y que no tengáis la necesidad de crear grupos. Pero sí que es cierto que a veces, por alguna necesidad pedagógica, pedagógica concreta, algún profe quiera crear un grupo con tres alumnos para compartirles un contenido específico a esos tres o, o crear un foro específico con ellos o, o lo que sea. Entonces, directamente ese botón lo tenéis aquí, que es el de nuevo grupo, y tenéis diferentes opciones para crear el grupo. Yo siempre recomiendo la de invitar alumnos porque bastante, eh, todos los alumnos que estén en vuestro centro, con que empecéis a escribir aquí el nombre, pues van saliendo para seleccionarlos. ¿Veis? Aquí lo tengo yo. Prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4. También tenéis la opción de copiar un grupo. ¿Ves? Bueno, estos son grupos que yo tengo de diferentes... Estos son todos los grupos que, por ejemplo, tienen la CEPA Abril ahora mismo. no Entonces podría copiar cualquiera de los grupos y luego ya borrar a quien quisiera y a quien no. Esos serían grupos digamos que solo existirían en el Escolarium. Porque los que vienen de Radio ya se sincronizan todos. Cómo se editaba una actividad, eh, bueno, pues editar siempre, ya sabéis, cuando aparezca el botoncito de, el botoncito del lapicero, ¿no? En este caso, veis, aquí está el libro que yo he creado, que bueno, es un poco desangelado, ¿no? <ríe> eh, aquí arriba está el botón, modo edición. En el momento que lo activéis, ya aparecen, pues por ejemplo, las X para borrar todo, eh, crear tema, añadir actividad. Eh, incluso también en lapiceros delante de cada actividad, por ejemplo, si hubiera puesto el link mal del acueducto romano, pues lo pongo, a la, la esclavizo y lo pongo. También vais a ver que hay diferentes opciones que son interesantes de ir conociendo y de profundizar, pero no es objetivo de esta formación eso ya es más para cada uno. Eliminar un alumno de un grupo porque anuló la matrícula. No podemos hacerlo, se puede hacer, Carlos, pero tiene que ser todo en rayuela. La ¿vale? idea es que sea todo en rayuela. De hecho aquí, eh, creo que la funcionalidad a veces funciona, dependiendo... Pero aunque lo borréis, si lo borráis aquí, cada noche vamos a leer de Rayola. Y si en Rayola sigue existiendo ese chico, al día siguiente te lo vas a encontrar otra vez. Así que lo suyo es que directamente lo borréis de Rayola. Vale. Eh, eh, no se sincroniza todo con quien utiliza una cuenta de iCloud e ¿verdad? O bien con quien no use los servicios de Google. Eh, bueno, es que todo... ¿A qué te refieres, José, con todo? Porque... No sé exactamente a qué te refieres con todo, porque sincronizar, básicamente, eh, Google ya habéis visto lo que se sincroniza. Cosillar en Google Classroom, no sé si aquí alguno está utilizando Google Classroom, pero si quisierais utilizarlo de forma conjunta, por ejemplo, aquí podéis importaros alguna clase. Imaginad que queréis, por ejemplo, eh, utilizar un recurso educativo abierto de estos que habéis visto aquí con vuestros alumnos, pues en vez de ir bajando el recurso, enlazarlo a Google Classroom, pues casi que es más sencillo importar esa clase de Google Classroom, os traéis aquí a todos los alumnos y ya directamente le compartís como habéis visto el recurso y va a ser más rápido seguramente. Con todo me refiero a calendario y sus avisos Ah, bueno, claro, sí, efectivamente. Bueno, también funciona con, eh, también funciona eh, todo menos las videoconferencias, también funciona con Microsoft. Pero, claro, son las dos únicas cuentas que a día de hoy funcionan. Se prioriza la parte de Google, básicamente, pues porque la Junta de Extremadura tiene el programa de Ucarex con Google y porque hay más usuarios. Pero, claro, de iCloud e y eso, la verdad que nada de nada por ahora. Si tuvieras Microsoft y te puedes conectar con Microsoft, yo te lo leo. Y hay más preguntas. ¿De dónde has dicho que pueden crear las actividades autovaluables? Bueno, pues, mira, si queréis, como vamos a tiempo, puedo crear una muy sencillita. En este tema 2, que estoy todavía en preparación, voy a hacer, por ejemplo, modo de edición. Abrir. Voy a añadir actividad. Cuando hablamos de actividades autoevaluables, hablamos siempre de actividades tipo Blink. ¿Vale? Actividades Blink. Ya voy a hacer yo, por ejemplo, una que se llame Cuestionario. Todo esto está muy bien. Echarle un ojo cuando tengáis detalle, tipo si queréis que sean aleatorias, secuenciales. Pero vamos, que digamos que ya es hilar fino. Pero para lo que es la creación pura y dura, haciendo esto, se nos abre la pantalla de edición de unas actividades tipo Blink. Lo más interesante es que aquí tenéis dos botones de nueva transparencia y borrar transparencia. Funciona un poco similar al, al PowerPoint. vale o sea, Las actividades estas autocorregibles se basan como en crear diferentes eh, transparencias. Algunas pueden ser estáticas de contenido y otras son las, las autovaluables. Por, de, por defecto, siempre te viene una estática que, bueno, suele ser utilizada para dar la bienvenida al alumno. Diciendo, hola Dice, he preparado un cuestionario para analizar lo que hemos visto en clase. Bueno, lo que hemos visto en el tema 1. Importante, botón guardar, es el único botón guardar que veréis en todo Escolarium, pulsarlo. Y luego, cuando le damos a nueva transparencia, aquí es donde nos sale todos los tipos de transparencia que tenemos, donde entre otras están las autoevaluables. De hecho, las autoevaluables están en dos partes. Una es ejercicios autoevaluables. Y otra es ejercicios de juegos autovaluables. Entre los ejercicios autovaluables hay un poco por pues, de todo. Por ejemplo, cosas tan sencillas como relacionar, que habréis visto en millones de cursos online. Por ejemplo, eh, vamos a hacer un ejercicio que sea eh, relaciona cada capital con su país. O mejor, incluso cada ciudad con su país. Si ponemos, por ejemplo, Madrid, España. ¿no? Y si ponemos París, Francia. Ponemos Roma, Italia. Luego Berlín, Alemania. Le damos a guardar y mirar qué sencillo. Directamente ya tendríamos el juego hecho, <ríe> como quien dice, ¿no? El alumno tendría que venir aquí a hacer tic, tic, ¿no? <ríe> ¿no? Todo es, el número de intentos es 3 por defecto, también se puede personalizar, eh, etcétera, etcétera. Pero bueno, la verdad que da bastante juego porque, por ejemplo, algunas cosas, como puede ser crear una sopa de letras, que es algo, algo complejo. ¿no? A veces lo por ejemplo, en papel. Pues aquí es bastante sencillo. Por ejemplo, encuentra ciudades de Europa en esta sopa de letras. Pues directamente, mira, puedes poner hasta el número de palabras que quieres que tenga. Bueno, 25 vamos a poner. Y vamos a poner... Lo bueno que tiene el herramienta de autor es que para todo tiene un ejemplo. ¿Veis aquí? Parte de la casa donde se suele dormir. Dormitorio, ¿vale? Y ya sabes que más o menos te, te intuye cómo funciona esto, ¿no? Entonces, pues tú, por ejemplo, puedes poner aquí Roma, Roma, Madrid, Madrid. La parte de la derecha es de las palabras que tienes que buscar. Y aquí te, te permite poner una definición o poner directamente la palabra. Ponemos Berlín, Berlín eh, y París, ¿no? ¿no? Hemos puesto antes, París, París. Le damos a guardar y automáticamente apóyate que la sopa de letras. La verdad es que creo que me he dado cuenta que lo he hecho un poco difícil. <ríe> a 25 palabras y encima ciudades que no tienen el nombre muy, muy largo. Pero bueno, a ver si encontré alguna y os la he muerto. A ver, mira, como creo que está, esto está trayendo preguntas, voy a ver un poco las preguntas. Vale, los centros Centro de, problemas de Grupos os esperamos en el 92404. Muy bien, ahí están mis compañeros de Cocau, Alejandro, Guille y Jaime. Y Raúl, <ríe> por supuesto, a tope. Vale. Vale, ¿de dónde has dicho que pueden quedar? Vale, y las actividades de rellenar huecos le salen correctas e incorrectas al corregir. Pero, ¿hay alguna opción automática de mostrar las respuestas correctas? No entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, lo que voy a hacer es crear una actividad de rellenar huecos y le damos directamente. Por ejemplo, la de rellenar huecos es la que se llama, bueno, aquí se llama realmente rellenar espacios. Como os decía, lo bueno es que siempre hay un ejemplo por defecto. Esta parte es el campo de enunciado la de arriba, donde pone relleno los espacios en blanco. Y aquí abajo pone, debes especificar las palabras ocultas, marcándolas con dos arrobas al principio y fin de palabra. Por ejemplo, la capital de España es Madrid. Si aún así no nos quedará claro, le damos a guardar, le damos a cerrar y vemos cómo va. Y dices, anda, ya está, claro. Ahora lo entiendo. <ríe> Directamente el alumno viene aquí y escribe. ¿no? <ríe> Esta actividad ahora le muchísimo, muchísimo juego. Porque, por ejemplo, podemos buscar cual cualquier texto. Por ejemplo, vamos a buscar un texto que sea... Wikipedia, Acueducto Romano, Acueducto Romano, Mérida. Mira, ese texto que está aquí. Que es chiquitito y nos vendrá de maravilla. Si lo pegamos aquí abajo, pero ver, Bueno, aquí veis pues, que tiene diferentes frases. Entonces ahora lo que quiero yo es, por ejemplo, que los alumnos adivinen diferentes palabras. Pues lo que, lo que hemos leído. Hay que poner un par de arrobas delante de las palabras que queremos que nos, que nos oculten. Pues voy a ocultar acueducto. Y voy a ocultar también milagros. Y voy a ocultar también ingeniería civil. Y voy a ocultar también Mérida, por ejemplo. Y voy a ocultar también eh, romana. Uy, que me cargo la R. Romana. Y voy a ocultar... Eh, bueno, tres acueductos. Es importante no tapar la misma palabra. Y población. Vale, pues directamente haría la idea guardar y ya tendría pues, mi actividad hecha, ¿no? Esta actividad, si os fijáis... Uy, ya está. No sé por qué sale el Madrid aquí. Aquí ha habido algún fallito que he hecho yo, pero bueno, directamente eh, ahora lo miramos porque, fa, porque falla y pone entonces, los milagros, entonces el alumno pues tendría que ir directamente. Rellenando. Pero no es solo eso. Eh, toda actividad, además de tener el ejemplo, tiene unas opciones en la parte inferior, que son bastante. A lo mejor es porque tiene un texto un poco raro. Así. Tiene unas opciones en la parte anterior. Eh, este ejercicio en el fondo era de rellenar espacios, pero era rellenar espacios escribiendo. Eh, podemos, por ejemplo, hacer cosas tan útiles como usar ejemplos para dar una pista. Podemos también poner. Eh, que está bastante. Mostrar respuestas. Y mirad cómo cambia de golpe el ejercicio. Con algo tan sencillo como eso, ya le hemos dado una pista. Y no solo eso, sino que le hemos dado el resto de palabras. Entonces, automáticamente, lo que podemos hacer es que el ejercicio se transforma en un ejercicio de ir arrastrando. ¿no? Y, y va a pasa una tontería, pero si fuera un ejercicio, por ejemplo, de inglés, hemos pasado de un ejercicio de comprensión escrita, de conocer correctamente cómo se pone todo, a automáticamente un ejercicio de simplemente arrastrar, que hace que sea pues, algo más... Más intuitivo. Creo que hay más preguntas sobre actividades Voy echarle un ojo. A ver. Vale, docente con problema, me lo he aclarado. Subí el PDF y me sale una señal de prohibido. Eso, José, será ¿es alguna cosilla que están haciendo. Mándanos una captura de pantalla o llama al 924-004-002 y lo apañamos. Que ahí algo raro tiene que haber pasado ahí al subirlo. ¿Hay alguna actividad de arrastrar hasta el lugar correcto? Sí, correcto. La, la hay. <ríe> de hecho... Eh, aquí sí. De hecho, creo que se llama arrastrar además. Ah, arrastrar texto a imagen. Pues ahí lo tenemos. Por ejemplo, a ver si tuviera alguna imagen aquí que me pueda servir. A ver, si no la puedo buscar por internet. Por ejemplo, vamos a poner mapa extremadura. Más sencillo y imposible. Eh, a ver, este, por ejemplo, que es el edito. Entonces, a ver, guardar imagen. Bueno, sí, puedo, puedo copiar la ruta mejor, copiar la ruta del enlace. Entonces, directamente en esta actividad, me, es, sencilla, es puede ser de la más compleja de hacer ¿eh? y tampoco es excesivamente compleja. Te permite subir. Bueno, una cosa interesante, mirad, como yo tengo la cuenta sincronizada, también me permite buscar archivos en mi Google Drive, no directamente subir y bajar. Si le voy a obtener, a ver si me la coge, porque a veces no coge, dependiendo de la protección de la página, a veces no coge. imagen, yo lo que está pasando eso. voy a hacer una captura de pantalla muy rapidita. Parece que es una página protegida. ¿Dónde está? Directamente la cojo. Y la vuelvo a subir. Y a ver si ahora me tira bien. Ahora. Y bueno... Eh, la actividad te la explica, dice que para crear el ejercicio carga primero la imagen, introduce las palabras presiona actualizar y coloca las palabras sobre la imagen pues mira, yo por ejemplo quiero simplemente que los alumnos sepan dónde está Badajoz y dónde está Cáceres pues las palabras a arrastrar van a ser Badajoz y Cáceres actualizo y ahora las coloco en la imagen donde van Badajoz, iría aquí y Cáceres pues iría aquí Sí que es cierto que lo suyo es coger una imagen donde no ponga Cáceres y Badajoz, ¿vale? Pero bueno, eso ya es ir probando eh, automáticamente. Eh, mostrar posiciones de las soluciones, que siempre es útil. Y ya está, ahora borramos esta parte que son instrucciones. Le damos a guardar. Cera. Bueno, entonces los pues, alumnos simplemente tendrían que arrastrar y poner cada palabra aquí. Bueno, lo bueno lo es que lo, lo que os he dicho, aunque esto lo esté creando el docente, automáticamente podéis ver vosotros cómo lo vería un alumno, que sería así. El alumno pondría todo aquí y daría sí. el botón corregir y le dice, muy bien, un 10. También, bueno, voy a hacer este tipo de actividad, buscar mejor mapa mudo de Extremadura en lugar de simplemente <risa> mapa de Extremadura para que no aparezcan los nombres en, en cada uno de ellos. Vale, pone que le sale en rojo la corrección, pero no sabe cuál es la respuesta correcta. No, claro, en principio no lo saben, pero sí que es cierto. María eh, José pregunta que, claro, que si lo hacen mal el ejercicio, por ejemplo que sería este, vamos a hacerlo mal a posta. La antigua ciudad, uf, claro, si le sale mal... Cuando van a corregir, le dice que esto está mal. Bueno, tienen, en este caso tendrían otra oportunidad para hacerlo. Venga, pues, lo podrían arreglar y tratar de solucionar. Pero si incluso lo corrigen tres veces y da error, el botón corregir se transforma en botón solución. Entonces el botón solución, ta-ta, directamente pues, lo, lo de, ya, ya les dice cuál es lo, lo correcto. Vale, y sale una admiración roja en los resultados de una actividad. Una admiración roja, admiración no sale, no No, diría, a no sé, no sé a, qué, a qué te refieres, José Manuel, no sé si tienes alguna captura de pantalla, la puedes compartir o algo, porque no, esa admiración roja no nos suele salir. Y luego podemos ver de nuevo la grabación que has hecho hoy, sí, sí, Carmen, la vamos a compartir, de hecho seguramente compartamos esta, hemos grabado varias, pero creo que esta es la que mejor ha salido, así que la compartiremos esta. <risa> la aplicación de Escolarium funciona en cualquier dispositivo móvil, así como sus actividades. Esa pregunta es muy buena. Eh, porque que sepáis que Scolaring también dispone de una aplicación offline Que funciona sobre todo en ordenador y también en, en tablet La aplicación lo que hace es sincronizarlo todo Entonces directamente el primer día sí que es bueno que tenga una buena conexión a internet el, el alumno Porque por ejemplo se baja los libros y eso pues pesa ¿no? Pero luego directamente eh, a partir de ese momento ya no necesita el internet para todo Necesita el internet pues en momentos puntuales, por ejemplo se puede poner a trabajar directamente con el libro, pero luego en el momento que haya que mandar esa calificación automática es cuando necesita el internet. Es un poco similar a cómo funciona el WhatsApp cuando mandamos una foto y no tenemos datos. ¿no? El momento que los pillamos, ¿no? No tenemos, es cuando lo envía. ¿no? Pues es un poco similar, ¿no? Va guardándolo todo Escolarium en la aplicación y el momento que pilla internet, lo envía en ese momento, pero no necesita internet todo el tiempo. Si alguien tiene curiosidad en la aplicación offline escolario? Si os fijáis, he salido del todo de Escolarium. Me estoy fuera totalmente. Y si bajáis abajo, abajo, abajo, abajo, abajo mira, aquí tenéis la aplicación primero en Google Play, que sería la de Android. Y luego aquí tenemos la de, esta es la de ordenador, ¿no? Que te, puedes, te lo puedes bajar para Windows, para Linux o, o para Mac. También está en el Apple Store. Eso pasa que como no lleva tanto tiempo, no se ha puesto todavía el link aquí abajo. Pero vamos, si buscáis en el Apple Store Escolarium, Debería salir. Sí que es cierto que mucha gente la está buscando en móvil y no la encuentra porque directamente el móvil no, no suele funcionar porque necesita un tamaño de pantalla que sea superior a las 9, 10 pulgadas. ¿no? En el fondo esto es ver libros, es ver calificaciones. De haber visto que en muchas pantallas es complicado ¿no? que se pudieran ver en un móvil. ¿no? Porque tiene otro enfoque. Pero, bueno, en cualquier ordenador, ya habéis visto que la podéis bajar también la aplicación offline y funciona. Y si tenéis internet, no bajáis nada. Entráis aquí a escolarium.educares.es y entráis con vuestro usuario y contraseña de Rayuela sin, sin problema. Vale, tengo más preguntas por aquí. ¿Podemos ver la grabación? Vale, sí. La aplicación, muy útil. ¿Cómo ha llegado a cuestionario? Estoy dando vueltas. Eh, vale, <risa> perfecto. Venga, vamos allá, José. Realmente no es eh, Cuestionario es el nombre que yo le he puesto a, a la actividad. Realmente lo que he hecho ha sido, ha sido crear una actividad tipo Blink. Esa es la, la respuesta total. ¿vale? O sea, que directamente lo que, he hecho, lo que he hecho ha sido poner aquí añadir actividad y cuando pongo el tipo de actividad, pongo la actividad tipo Blink. Les voy a poner ahora, por ejemplo, cuestionario 2. <risa> y, y directamente cuando lo creo, ya me sale digamos, lo que os he dicho. La pantalla está de, de edición, a nivel de transparencias y, y demás. Vale, también os digo si os gusta, si queréis que. Si, por ejemplo, queréis directamente mandar esto a los padres o a un libro que queréis, eh, queréis o queréis compartirlo, incluso en las redes sociales, para que otro lo pueda usar, aquí hay botones de compartir ¿eh? también, directamente por las redes sociales. Y aquí ya digamos que es donde ya puedes empezar a crear tus transparencias y puedes ir probando. Ya os digo que todas las actividades tienen un ejemplo por defecto y ayudar mucho a, a entenderlas. Y no solo eso, sino que además, como os he dicho, hay lista de reproducción de la herramienta de autor. Ahí se explican bastantes actividades. Algunas, por ejemplo, grabación de sonido. Si aquí hay profesores de inglés, pues esto es una maravilla. Porque directamente pueden poner, graba tus respuestas, 10 segundos máximo por cada respuesta. Debes especificar los huecos en que los alumnos deberán grabar un sonido. Por ejemplo, puedes poner un texto en inglés, pones luego arroba, arroba, arroba, Vamos a poner un texto en inglés. Pongo texto en inglés en Google. Estoy jugando mucho. ¿Saldrá un texto en inglés? <ríe> no lo sé. A ver. Eh, eh, conversación en inglés, voy a poner. Por ejemplo. <ríe> conversación en inglés. Vale, muy bien. ¿me sale conversación en inglés con conversation. Muy bien. <ríe> a veces Google no es tan perfecto, como parece. <ríe> Pero bueno, voy a buscar, a ver, ¿qué puedo poner? de Guardian, ¿no? Es un periódico en inglés, ¿no? A ver... Ahí todo está en inglés, o a lo mejor me sale la versión en español. obviamente hablan del coronavirus. Eh, por ejemplo, mira, aquí hay un texto en inglés. Bueno, por ejemplo, pues me, me vengo aquí y directamente digo... Vale. A ver, pues yo diría directamente lee el texto en inglés, texto en inglés y grábalo. ¿no? Le doy a guardar, y modo de edición. Y ya tengo aquí el botoncito para que los alumnos pues, graben el, el sonido. Ellos tendrían que decir, le dan a pulsar, le dan a grabar y dicen a Ford, Ford, for Vale, con tener la cuenta vinculada con el Classroom ya se puede vincular a Classroom. Exacto, eso ya es sabe. La respuesta sí, ajusta lo que has dicho. Me encanta hablar en inglés, a mí también. La verdad que fue una demanda sobre todo en la escuela de idiomas. Y la opción de copiar, ¿qué es lo que hace? Bueno, la opción de copiar, pues lo que puedes hacer. Eh, la opción de copiar. Eso. Ha encastado con el no. ojo a Vizor. Eh, directamente ha visto que pone aquí añadir actividad. El botón de copiar. Bueno, pues en copiar. Sí que es cierto que aquí. Eh, ¿Os acordáis de la página de constructor? ¿no? Que bueno, sigue existiendo, por supuesto. Pasa que. O Se oye algo menos últimamente, ¿no? Pues aquí directamente pues, podéis, por ejemplo, encontrar en la parte de públicas todas las actividades de Constructor. Eh, hace como un año nos trajimos todo para que estuviera aquí. Y si, por ejemplo, hay una actividad de Constructor que os gusta, pues directamente la podéis buscar aquí, la podéis ver y la podéis copiar en vuestro libro. Lo malo por de Constructor ya sabéis, por eso está oyendo cada vez menos, que funciona con Flash, pero bueno, Flash sigue funcionando todavía. <risa> por suerte. Y bueno, por suerte, a lo mejor <risa> algunos navegadores que querían. Apagarlo o no lo apagan, viendo el follón que hay en el mundo ahora mismo. Y aquí pues las podéis buscar y las podéis meter en vuestro libro. También vuestras propias actividades. A veces hacéis actividades derivadas de las vuestras actividades. Por ejemplo, yo tengo aquí el cuestionario 2 y el cuestionario 1. Pues lo podría copiar y hacer una adaptación de ese cuestionario que yo hubiera creado en su momento. Y también las actividades de los contenidos en abierto. ¿Vale? A lo mejor no queréis utilizar un contenido entero, pero sí una actividad concreta. Pues la buscáis y la copiáis directamente el reto 2, el reto 1 y, y ya está. Vale, ¿Dónde compartiréis la grabación? Os la mandaremos por correo, Jessica. Vale, Mandaremos un correo a todos los que os habéis apuntado y ahí la, la podréis ver. ¿Cómo tener cuenta, la cuenta vinculada a Google? ¿Ya se puede vincular a Classroom? Gracias. Sí, bueno, pues ya con eso yo creo que ya cierro y lo vuelvo a repetir porque la la que es importante. Eh, Ani, directamente, si pulsas en este botoncito, ir a perfil, aquí hay un botón que pone... En mi caso pone desconectar de Google, porque ya lo tengo, ya lo tengo conectado. Me, me, me vuelvo a desconectar, y total. Eh, así lo tendrás tú si no lo has conectado todavía. Conectar con Google. Simplemente pulsas. Seleccionas la cuenta de Google que quieres vincular. En mi caso es esta, porque yo tengo varias y esta es la que quiero, esta, esta es la que quiero vincular a mi cuenta de Escolarium. Bajas abajo, la a permitir. Y automáticamente ya tienes todas las herramientas de Google vinculadas. Los archivos de Google Drive a la hora de subir archivos. Las videoconferencias a la hora de crear un evento. Es decir, que aparezca este botón. Y si quieres importarte una clase, eso es en el nuevo grupo. Importar clases. Y ahí directamente pues te las, te las traes. Vale, me he quedado con más cosas en una hora que con días viendo tutoriales. Pues, pues joder, pues muchas gracias. Pues, joder, no. <ríe> gracias, Carmen, por ello. Porque, bueno, eso hace que sean útiles lo que estamos haciendo y, y no hay nada mejor. Muchas gracias a vosotros. Lo último que os quiero comentar es muy breve. Eh, para seguir con esta idea de comunidad y demás, se está planteando para el jueves un evento que será por la tarde, seguramente a las 5, que se llama Café con Escolarium, aunque no es solo de Escolarium. De hecho, no es ni de Escolarium. Se va a abrir prácticamente a todo el que se quiera conectar. Eh, se os mandará una invitación a todos los que habéis sido parte de las formaciones. Y bueno, la idea es un poco también que pongáis cara no solo a mí, sino también al resto del equipo de Escocau a la gente de la Junta, de, este, de la Consejería del Servicio de Tecnologías de Educación, que está ahí gestionando todos los grupos de Telegram, etcétera, etcétera. Y romper un poco por la barrera virtual, que yo creo que nos vendrá a todos bien ahora que estamos un poco desconectados unos de otros. Así que os llegará esa información y, y perfecto. Y lo último de, del todo, que bueno, os voy, voy a pegar ahí el, el enlace del grupo de Telegram, que si todavía no estáis, meteros porque creo que es el mejor lugar... Sin duda, para estar más en contacto y lo que necesitéis en el 924-004-002. Muchísimas gracias y para lo que necesitéis sabemos dónde estáis. Es saber dónde estamos. Hasta luego, gracias. El vídeo por correo lo mandamos, ¿vale? y, si, y, y si no lo mandamos, en el grupo, de, no, el, el vídeo va a estar en el, en el grupo de Telegram, ¿vale? El grupo de Telegram va a estar antes que en ningún lado. Ahí lo podéis encontrar. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego, buena tarde.